un vídeo de un turno estamos aquí en la serie de asteros con turno en hawai eh, esta serie le queda poco la tengo un poco abandonada eh, por el tema del servidor y tal pero aún así eh, se sigue sigue sigue viva y aún no hemos terminado tenemos que hacer aún misiones de aquí el, el de hacer el btl sándwich este eh, no funciona ya lo hemos intentado y no funciona eh, y tenemos que hacer varias cosas para empezar. Tenemos que hacer encontrar una fishing rod. Eso para empezar. También tenemos que encontrar leche, eh, berries y ya está. Para el chef Larry, lo tenemos que ir eh, a Pajala, northeast of Pajala. Northeast of, of Pajala es northeast de Pajala. Eh, voy a ver si puedo cambiar Char de al otro. No lo veo. Es Pajala. ¿Dónde está Pajala? No veo Pajala. Mm, mm, mm. Aquí, Pajala. Eh, norte y este. Tiene que ser aquí o aquí. Es que este, este es aquí, me parece a mí, ¿no? Bueno, eh, eso. Tenemos que ir allí. Más o menos. Y lo tenemos que ir a... Tenemos que ir a Hilo. Y poner un de beacon En Hilo. Que Hilo está. En... Eh, eh, Hilo, Hilo. A ver si encontramos Hilo. Madre mía, ¿eh? Yo no recordaba... Este mapa tan tan grande. Aquí es Hilo. Vale. Pues allí arriba tenemos que ir y hacer también un Horde de beacon. A ver, para empezar. Para empezar. Antes que nada. Vamos a recargar esto. Tengo más. Más de estos aquí, ¿no? Eso. Eh, voy a recargarlo. Así. Vale, dejamos esto. Y nos vamos. Vámonos. Y vamos a ir a... Al sitio que hemos marcado, además, tenemos que buscar una fishing road eh, que eso es lo podemos encontrar en cualquier camp. O bueno, ahora iremos a Oli, a, a ver si podemos conseguir si allí algo. Aquí abajo también hay NPCs, pero esos NPCs a mí no me interesan, no tengo ningún interés en, en estar investigando sobre esos NPCs. Aún no he conseguido el engine ni nada, por el estilo de, de lo que sería el, el mapa, es decir el, nunca, no he conseguido aún ningún trabajo Pero bueno, un trabajo de bueno, miembro de la coalición de aquí Pero bueno, da igual eh, Creo que es aquí, ¿no? Debería ser aquí Me imagino North East, tendría que ser esto Pero no sé cómo, No sé dónde ni nada Si no, pues ahora iremos a Hacia el otro lado Pero a lo mejor no es aquí Esta pinta de que es aquí Vale No voy a petar, compañero Gracias eh, Aquí no veo nada fuera y hay mucha, muchos mecanismos hermano. aquí hay que activar algo aquí no hay nada nada que activar aquí ah, mira box of food, ¿esto era? vale, find food vale, esto era una cosa perfecto, ahora vamos a ir a eh, vamos a ir al Jaoli este. Que Jaoli está... Para donde está mirando nuestro helicóptero. Por suerte. Pues vamos para allá. Lo que no me gusta de, del helicóptero este es que la gasolina se le va rapidísimo. Mira, podemos buscar. Tanto aquí. Delante como en Jaoli. Voy a bajarme aquí. No me voy a ir muy lejos bajarme aquí adelante y dejamos aquí el, el helicóptero Voy a dejarlo así creo que no petará uh, vale está perfectamente en nuestro helicóptero vale aquí podemos encontrar una fishing road así que vamos a buscar a ver, tú fuera, no tienes nada. Esto, yo la verdad es que siempre lo hago, pero nunca he encontrado nada en los sitios estos. En la... las cosas estas, en las cajas estas. Nunca, nunca he encontrado nada. Me manda, no es ni necesario abrirlo. Que lo puedes encontrar. Te puedes al lado y le das así y ves lo que tienes por ahí. No hay nada, interesante. no hay nada, la pala, que me, sal, me sale eso, el, el romper las cosas hechas bueno, eh, aquí al parecer no hay ninguna, ninguna fishing road, muy bien, voy a seguir buscando, voy a irme al sitio este, al, al, al sitio este de aquí al lado. Eh, y voy a ver si encuentro ahí algo a ver si encuentro la, la caña de pescar, que es una caña de pescar de nada pero bueno eh, me tengo que comer El vez de este sándwich este me lo voy a acabar comiendo eh, creo yo Además, necesito algo para beber ya tengo 31 31% de de sed A ver. Aquí tengo coches que podría... Llevarme la gasolina para mi... Para mi pequeño helicóptero. Road? No, no me la he llevado porque no lo necesito. Más que nada. Eh, aquí tengo, me, me tengo que conseguir una fishing rod, sí o sí. Porque ya... Sería un poco de coña que no tomara una fishing Row Nada, aquí nada. Aquí nada, tío. Bricks, es que. ¿Cómo hay aquí que bricks, tío? No me han soltado nada, ninguno de estos tampoco. como liarla no da igual aquí venimos aquí aquí también tenemos que, que lootear a ver eh... fuel dame dale. que lo voy a necesitar nada aquí estoy viendo que no no voy a conseguir la caña de pescar en ningún lado. O un compás, esto sí me interesa. Eh, Más bridge, que no quiero. Coño, bueno, Vale, nos queda sobre esa parte. Si ahí no hay, pues. Nos joderemos. Uh, pan, increíble. Nada, nada, nada, y nada, nos quedamos sin caña de pesca, qué bien. Eh, tengo nada para beber, esto me está bajando bastante rápido, haciendo, me está bajando bastante rápido, pues voy a coger el helicóptero y voy a intentar irme a algún sitio donde pueda conseguir... Algo para... Para beber. Me iré a buscar... Me iré a buscar algún... Alguna tienda o algo. Voy a estar rico, ahí. Vale. 25. Yo creo que con 25 nos da de sobra para llegar a, a Hilo. Vamos a Hilo y allí en Hilo pues... Nos hacemos lo que tenemos que hacer hay unos cuantos, unos cuantos de estos, unos cuantos ciervos pero los ciervos no me van a servir para nada ahí 91 y nos vamos vámonos vámonos, vámonos voy a ir eh, red más que nada para llegar lo antes posible vamos haciendo un viajecito rápido ahí se ve ya gilo eh, vamos, a, vamos a ir primero antes que nada a alguna tienda de comida o algo y ya después pues Vamos a por el resto de cosas. Pero primero. A por comida. Voy a aterrizar. En el sitio este de la. De la gasolinera. Para para recargarlo ahora. A ver. Aquí, así. Ahí. Bajamos. Me voy a venir aquí al dinero A ver Tú, fuera Granola bar Granola bar La verdad es que no No lo he estado buscando, pero vamos no. Me vale Me voy a comer una granola bar Me voy a comer también esto Que esto si me sube agua Un poquito, pero me sube eh, ¿Qué es eso? Un flying pan, no me interesa eh, Otra grado de lavar Más mierda de esta No me he nada Oh, esto es missing, missing power Missing power, dice Missing power Eso se arregla rápido A ver, trae para acá Esto está vacío, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa. Compañero del Missing Power. Hacemos esto aquí, un momento. Ahí. Dame ahí eso. Ea, este y este. Ya no dais más, ¿no? Bueno. Vale. Ahora me llevo esto. Y me llevo esto. Pues nada. Algo para beber. Esto por aquí y esto por aquí me he arreglado voy a cogerme por aquí algunas cositas los antibióticos de esto me la a tomar tengo no, tampoco es que tenga muy baja reactividad actividad pero para lo más o menos baja que la tengo pues la uso dale hay un motazo aquí de de cosas que estoy viendo Dressing, vale, aquí nada. Y eso por aquí. Bueno, agarro aquí unos cuantos polis. Y a ver si consigo algún arma para lo del Jordi Vico. Que lo tenemos que hacer ahora. Una cobra. No tengo parte para cobra. Ah, bueno, quité el mod, claro. Ah. Me acabo de acordar Quité el mod de... Quité el mod de lo que serían la... las camisetas y esos chetas Y por eso no... No tengo nada de ropa Me acabo de dar cuenta Si me quito esto... ¡Puf! De que... Bueno, me, me ha quedado que sí, en verdad Está, está gracioso eh, Por aquí es había pantalones que había visto, creo Tío, es que no me he dado No me he dado ni cuenta no me da ni cuenta. Tomo una lista de médico. Es lo mismo. Prefiero de policía. Yo tomo unos pantalones. No. Otro restaurante. Lo que me vendría bien son unos Cargo cargopanes. Nada aquí. Queso. Me interesa. Necesitaba leche, ¿verdad? Necesitaba yo leche. La misión esta, a ver. Ingredientes leche y berries. Que las berries no son de encontrarla. Pero la leche sí. Si encuentro alguna vaca o algo, mejor tengo suerte y encuentro alguna y, y me suelta. Eh, hostia. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Que me ha cogido aquí desprevenido. No me da curar. Oh, una botella de agua. Otra botella de agua. Y... ¿Qué he hecho con el generador? ¿Recuerda ah. generador? O oh, se ha caído. Se ha caído. No me había dado cuenta. Vale. Vamos a venirnos aquí vamos a... Vamos a aprovechar esto también. Hay que hacerlo rápido para que no.. Ahí. Ahí. Y ahí. Y llevamos esto y nos llevamos unas cosas más. No sé si te pueden soltar ahí leche. Creo que no, pero bueno. Yo lo intento, por si acaso. A ver, tú. Un carja. No quiero un carjack para nada, ya tengo uno. Otra otro. Lo de tampoco la quiero para nada. unos pantalón de. Mira Los ¿no? pantalones de mecánico no están mal Podría pues estar mejor Pero Lo que tengo Un mm, listo de ruedas No sé si tenía Así que me lo voy a llevar Un blue flare A espérate Para el Horde beacon Necesitaba yo ¿Qué necesitaba yo para el de beacon? Eh a ver, ahora de beacon. Me cago en todo. A ver. Tengo metal scrap. No tengo metal scrap. Eso se arregla rápido. A ver. Me sobra uno de estos. Y me sobra uno de estos. Y ahora hago así. Aquí me hago una metal sheet. Ya me tiene que salir. Mejor eh, de beacon, vale. Necesito. Ah, necesito dos.. Eh, RAW Explosive, dos chemicals Y ya está, porque el resto ya, ya lo sabía Necesito los chemicals sí o sí, tío Eso no me termina a mí Oh mira Chemical, perfecto Tenemos aquí un Chemical Ah okay, ahí tengo aquí dos Vale Para esto, bueno, no, fuera no Vamos una cosa, ya creo que tenemos ¿no? no lo echamos y nos llevamos esto eh, Green Flyer Otro, Otra cosa de está rara Vale, ya no quiero nada más Si están lloviendo ahí eh. Podría a ver. Podría mirar a ver si me suelta leche Sería bastante bien que me soltara leche. Venga, voy a, voy a probarla. No. No va a pasar nada. Pero a mí que no, ¿no? Se va. No va a soltar leche. Bueno. Pues vámonos. Me mira aquí del fire. Así si rápido, a lo mejor encuentro. Encuentro aquí una máscara de gas o filtros. Cualquier cosa de esas me vale. Pero me da a mí que no, ¿no? Aquí hay, aquí hay cosas. A lo mejor me parece aquí hasta lo de leche. ¿La lavadora no creo. Bueno. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí y eh, vamos a casa. Y cogemos... El... Cogemos eh, cosas para hacer el horde pico. Bastante bien. A ver. Voy a coger el helicóptero. Nos vamos. La verdad, la verdad es que un un buen helicóptero no me vendría nada mal. que ya me cargué el mío. Ya me da a mí que... Helicóptero, no voy a encontrar, o uno mejor por lo menos, pero bueno, oye, eso de ahí abajo qué es algo que ha explotado. Bueno, vamos aquí, dejamos nuestro helicóptero, nuestro giro o giro, como se llame, de que también el helicóptero tiene un, un buen nombre. Eh... A ver... Puedo recargarlo, ¿no? Aquí hay un... Un pump de estos... Aunque no, también me vamos a recargar... Esto y... Eh, me debería hacer más... Más pump jacks de estos, ¿eh? Serían bastante, bastante bien. A ver... Eh, vamos a empezar a dejar cosas, ¿vale? Voy aquí a dejar cosas. Voy a ordenar un poquito mi inventario, y ahora venimos a ver, soy ¿sí capaz de ser el tonto que tenga por aquí leche y todo no no no no y no, vale pues podría haber ocurrido eh no no me habría extrañado que que tuviera por aquí algo de leche o cualquier cosa de esa vamos no extrañaría nada, pero creo que hay nada. Pero no es el caso. Vale. Eh, armas tengo que llevarme alguna que otra arma para lo del Horde Beacon. En verdad, arma cualquiera. Es que la que tengo me vale ahora mismo, ¿no? en verdad. Tengo esta, esta en el Raider que me funciona bastante bien. Eh, voy a dejar aquí... Médicos y esto, esto no, quiero para que, no sé para qué quiero las semillas. Estoy hasta arriba de, de cosas. Eso ahí. Eh, tengo un drum. Eh, puedo dejar por aquí alguna venda. No voy a usarlas todas. Esto también lo puedo dejar. Y esto me voy a comer. No, no, no me voy a comer. Bueno, no me voy a comer. Voy a dejarlo aquí. este igual. Eh, dejo esto aquí. Pongo por aquí el compás. Y la verdad es que voy. Voy bastante bien. Ahora mismo. Así voy bien. Como voy. 4, 8. Esto aquí. Voy a mirar a ver si tengo balas suficientes. Me imagino que que tendría por aquí algún otro cargador. Eh, Ranger balas. Más Ranger balas. Aquí nada. Eh, bueno, así estoy bien. Así estoy bastante bien. Eh, voy a coger el Metal Scrap. Vamos a empezar a hacer las cosas que necesitamos para el horde beacon tenemos aquí los dos chemical Necesito. Ah, necesito RAW Explosive, tío, ¿dónde? Raw explosive no tengo yo aquí. Mm. Y a mí que no, ¿no? Vamos a tener que ir a por RAW Explosive. Eso parece. Eso es lo que parece. Vamos a dejar esto, que no lo queremos para nada. Eh... Vale, vamos a, a ir a por Rob Explosive. Y, bueno, antes que no, voy a mirar qué tengo aquí. Mm, bueno, esto me interesa. Por lo menos para ver. Ah, aquí tengo. Ah, bueno, tengo cosas por aquí, eh. Y aquí esto está vacío. Vale. Vamos a por. Wow, ¿Qué va eso? Uf. Eh, vamos a. Aquí a la lica base hecha. Y voy a intentar. Voy a intentar encontrar un poquito de Rob Explosive o lo que sea. Sea un rey. Un Luteo Nocturno. Pero bueno. No importa. Además, hace bastante bien no vengo aquí, creo yo, eh. Ya no vení más. Y a donde tengo que ir también es a Tealinabli. Ese. Creo que es una zona de.. De radiación. Una zona de radiación y tengo una gas más, así que. No, no. creo que sea problema. A ver. Voy a saltar ya. Voy a ver si por aquí por la ventana. Sí. Mm nada granadas una avenger eh, en balas ¿Sabe, dos saber todo Uf. yo los saber todo no sé me voy a coger uno y el otro lo voy a descartear el strip el savage dame todo y dame esto Oye, los pantalones estos. Son buenos. Serán mejores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Son mejores. Vale, me llevo esto. Y el... La ropa esta. Es lo mismo. Bueno, vale, yo me la llevo porque... Es... Para ir conjuntado, ya que estoy, pues hago así también. Me quito esto, me lo tiro y me pongo una gorro de esta Vale, nada aquí, más ropa, balas. Vale, voy a bajar. A ver, un GPS. Yo tengo un GPS ya. ¿no? Creo Si sí, tengo GPS Otra Avenger eh... Savage Cogemos esta eh, No me dejan En verdad me he ocupado casi mismo eh. Ostras lo que he escuchado ahí Oh si sí. Si sí, nena Si sí, nena wow. No Vale espérate ¿Vale? Ahí Muerto Eh... Granadas Aquí está no Hay mucha familia aquí acumulado Fuera Fuera ¿Y fuera Eh... ¿Dónde ha muerto? Aquí a ver... Eh. Military Supresor. A ver, espérate Soltar esto aquí No sé si se lo podré poner Si sí, se lo puedo poner Qué buena Vale Y me voy a poner por aquí la Avenger A la Avenger no se le puede poner A la Cobra, la Cobra es al que se le puede poner, ¿verdad? A ver si lo cojo Ahora se le puede poner vale. La cobra la vamos a por ahí Ahí por ahora Y me voy a poner a matar con la avenger Ahora, pero bueno, antes que nada voy a Voy a seguir luchando bien Que no hemos terminado este de de Un zombie gigante, mira, eso me ha venido bastante bien Aunque para lo que me ha dado No sé yo Si me ha servido de tanto Oh, robo explosivo ya por lo que hemos venido. Mm. Eh, ¿Qué tiro? Esto sea, mira. Espérate. Esto aquí. Me han tocado un poco. No me han tocado nada, pero... Me han tocado. Bueno, vale. hago sea, así. Por lo menos para... Para espacio. Red Smoke, no me interesa. No hay nada. Y en esta mesa suele haber ¿eh? cosas, pero en este caso nada. Otra red Travel Pack. No veo nada, tío. Es el problema. Y no sé si me salto algo. Pero vamos, creo que no. Creo que no me he saltado nada. Voy a empezar a matar con la Avenger. Ya. Yeah. Y así. Eh, me la quito encima. Que va a ser un pan en verdad. Pero vamos, ostras. Peacemaker, vale. hebras de Avenger fuera. De esto, ¿no? Peachmaker. La Avenger la vamos a dejar ahí. No la he usado al final. Pero bueno, tengo una Peacemaker aquí. Que sí que podemos usar. Y la verdad es que me interesa más. No veo nada de errado el por aquí, tío. ¿Qué Bueno. Me voy. Eh, oye, tengo. Tengo esto, tío. Esto lo tendré que sacar algún día de aquí. Pero claro. Esto es una tremen, Un tremendo coñazo. Moverlo y todo. A ver. Mucho. A ver. Desatáscate, compañero. Estás atascado ahí. Y no me gusta contactar. Muévete. Ahí. Vale, ahí, ahí ya sí está listo para volar. Además. Puedo llenarlo. Descrito de llenarlo a tope. Que... Esto es, esto es grande, pero vamos, está muy bien para, para volar, la cosa que puede explotar en cualquier momento es la putada de, de este vehículo, pero vamos, da igual, sigue siendo un vehículo, veo otra vez aquí a los zombies. Sí, ¿Vale? ¿Para de saber todo? Sí. Voy a usar todas las armas que, que encuentre. Todas las armas que encuentre aquí son las que voy a usar para luego eh, al lado usar lo de Beacon Nada. Bueno, vamos. <coughs> ahí, ahí seguramente encuentre algo. Eh, granada. Ya. Eh. ¿Qué es esto? Balaza Avenger. Eh, granada. Pues que tengo mucha granada. ¿sí? Yo no sé para qué quiero contar granadas. Pues aquí a tirar granada. Epa. Y ni lo mato. Vale. Bueno. Eh, balas joder muchas balas tío las balas en verdad no me vienen mal por lo menos para mi para mi military drone military drone ¿Sabe el suelo sí vale vamos a hacer una cosa craft eh, recargar y he hecho bastante hueco Aunque he hecho hueco para, los otro, para las otras cajas que había ahí O para esta Por ejemplo Red smoke ¿Tío, ¿No me vas a dar otro... Otro Raw Explosive o qué? Que es lo único que quiero tío, dame Raw Explosive Yo con eso me voy contento a mi casa A ver Me voy a venir para acá Me ha disparado un poco Me ver si lo... los zombies vienen hacia mí. Eh... Bitmaker, balas, tío Así que... A ver Aquí no hay nada Aquí arriba, tampoco parece que haya nada. Me estoy viendo que no voy a encontrar ningún raw Explosive. Verás. Me encuentro una Avenger ahí. Que no me interesa. Uf, creía que la, que la gorra esa era un raw Explosive. Nada Avenger. Joder. No me lo creo. ¿Dónde están los zombies aquí, tío? A ver... Mm. Vale, está aquí arriba. Es un este ¿Qué me ha dejado? Cuchillo. Un cuchillo. Bueno. Pues al parecer... C no voy a tener mucha suerte con... Con lo de los explosivos. Me cago en todo me queda esto aún pero vamos encontramos otra pinmaker que puedo desperdiciar vale si sí, sí me da la gana aquí ahora esto he hecho en contra de una pinmaker lo que me da es otro cargador y... y meter el crack. Las las, nada, las voy a dejar. No quiero nada, nada, no voy a hacer C4. Aquí no No sirven para nada los C4. Otra pinmaker, tío. ¿Qué tiro? que a la pinmaker no se le puede poner. Ay, sí, a la pinmaker sí se le podía poner. Un momento. esto oh es verdad claro si sí se puede poner a ver dame esto strip pero no la, es que no la quiero malgastar no quiero malgastar el silenciador pero cerquito no. eh, y ya está y puedo usar mientras tanto la cobra puedo intentar usar la cobra mientras tanto Sí, falta de espacio, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me deja aquí la cobra. Total. No puedo hacer nada. Eh, más balas ahí. Granada. Tío, estaría muy bien que pudiera transformar de una granada a un raw explosive. Estaría muy bien, no creo que se pueda, pero vamos. Había algo. Mira, es que mira que me queda. Ya me queda el metal que lo tengo. Pues estaría tan bien poder crear, crearme un Raw Explosive. El Raw Explosive es que solo se puede encontrar. que yo no sé para qué pierdo el tiempo. Si el Raw Explosive es una cosa solo se encuentra. Bueno. pues Me da a mí que vamos a tener que hacer un pequeño reset. Para ver si encontramos Raw Explosive. Voy a venirme aquí y si no hay aquí el Rob Explosive, pues, pues haremos un reset para ver si lo encontramos. Porque ya sabéis que el Rob Explosive lo necesitamos y no No me puedo mover a otro sitio. Al mismo, aquí no hay nada. Vale, vamos a hacer un pequeño reset. Vale, vamos a ver esta vez. Mira, ya he encontrado así el primer Rob Explosive. ¿Qué coño? ¿Qué es un antes? Sí, hombre Coño eso no lo sabía, ¿eh? Creía que era un zombie normal Eh Joder, vaya, vaya susto me he llevado He escuchado La voz esta del zombie gigante He dicho ¿Qué pasa aquí, sabes? Madre mía, un filtro me ha soltado Oh, me ha soltado varias cosas, madre mía Con el zombie gigante, tío eh, espérate, aquí hay, aquí hay cosas que me interesan A ver, el vertical grip este Se lo voy a poner aunque sea A mi Mi esto Y esto se, el esto se lo puedo poner aquí a esto. Mira, se lo voy a poner a saber todo El silenciador Por ahora Y mi raw explosive, que era lo que yo quería Vale, vale Me ha soltado granadas, tío, ¿por qué soltan granadas? Tantas granadas Tú, cara, Me, me sigo metiendo por aquí y encuentro más raw explosive Que la más Seguro, vamos Pero vamos Ya da igual mira, ah, mira por aquí, un poco, se ha echado una hoja. Y ya está Mira, otro Rob Clossy Verdad, tío, me lo voy a llevar porque es que luego los lo, lo voy a necesitar Joder la puta A ver dónde está Esto es fuera Vale otro salto, que no me lo voy a llevar No lo quiero Me voy a traer a todos los zombies que pueda Los a pelotono Y ya está Habrá zombies gigante allí, otro también Estén muy bien, eh La verdad bien, okay. Vale No, no parece que haya zombies gigante por ahí nada, nada, oh, Dios, yo creo que esta es la peor base militar que hay en todo un túnel, está así, claro, ¿eh? aquí, ¿Eh, tú, así ah, ahora que lo tenéis un poquito, ahora que lo tenéis todo, yo, estos zombies son tontos, tío, algo, ¿eh? pero tenéis un poquito aquí, los chavales ah. hacemos una pequeña limpieza Así. Voy a ver perfecto a que me soltéis aquí un herpis tengo ya uno no, no tengo las gasmas claro este eh. que he hecho con mi gasma este que le entra al suelo si sí, hombre a ver. trae trae Trae la gas que eh. no es tontería, eh. Mi gas mask. Una cosa importante. <risa> oh, más aparta el pinmaker. Ahí, hecho. Está aquí. Vale, voy a hacer. Mira, otro round explosive, tío. Me voy a llevar a todos los que pueda. Ahora que me están apareciendo. es okay, que basta. Basta que reinicie para que me salga. Vale. Y aquí nada. Vale. Pues me voy a ir. Me voy a ir ya. De aquí. No voy a revisar ni el sitio de este de aquí grande. Bueno, eh, iba a dejar algo aquí, pero en verdad da igual. Voy a moverme a al sitio este. A Silo creo que era. A Hilo. Silo, Hilo. Está el Giro, que es el, el vehículo este. Luego está Silo. Luego está Silo que era, tío. Silo, no sé qué. Había, había un sitio que era Silo y ahora está Hilo también. Bien, vamos a aterrizar y ponemos el Horde Beacon. No, no sé dónde voy a poner ¿Pone el Horde Beacon. ¿Poner el Horde Beacon? Pues que el Horde Beacon me puede soltar unas cosas muy, muy interesantes. Vamos a soltar esto aquí. Vale, voy a hacer ahora lo siguiente y es: voy a dejar aquí cosas como sería un raw explosive, esto, un creador. Eh, voy a dejar. Eh, va, no. Uy, el reto es que lo necesito todo, diría yo. A ver, vamos a hacer. A ver, para empezar. Vamos por parte A ver, necesito 1, 2, 3. Necesito hacer aquí 6 de estos, creo que era. 1, 2 eh, y 3. Eh. ¿Qué me falta? Tres Metal Sheets más. ¿No? Vale. Pues... Yo no sé para qué tengo esta cosa aquí. Con esta la voy a tirar. Y esto también la voy a tirar. Y la... La cosa esta. La voy a desplastear. Savage me da eh... Vale, voy a... Voy por aquí a, a, a buscar cosas para descrasear Lootor y cosas de esas Carjacks Cualquier cosa Ah, oh, eso voy aquí un carjack Para descrasear Esto también lo puedo descrasear Esto también lo ¿Vale? Fuera eh, voy a tirar esto un momento Cojo esto Cojo esto Eh... Me gasté otra. Esto fuera. Y esto fuera. Y no sé cuántos tengo. Mm. A ver. ¿Cuántos tengo? Voy en el suelo, ¿no? Me voy a tirar esto, esto, esto, esto, esto y esto. Cojo esto. A ver. Esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. ¿Cuántos tengo ya? Cinco, me falta una. Me falta nada más que una. A ver, ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y voy a ver si consigo... Una de Metal Scrap más. Tú suéltame algo de Metal Scrap. venga corre, suéltame. Nada. Mira, una... Una linterna. Me voy a descrasar otro, otro. de Blowtouch. perfecto. Bueno, venimos aquí rápido porque no quiero que estas cosas se despawnen. Y hacemos el craft, hacemos una cosa de estas más y nos hacemos esto. Y recogemos todo esto de aquí, lo vamos a necesitar. Y vamos a, eh, p -p -p -p -p. a poner esto. Ahí. Perfecto, y vienen los zombies y vienen todos los zombies. Vamos a hacer pelotilla, Vamos a esperar a que se vengan todos. Hacemos una buena pelotilla, vale, y se acumulan. Voy a, voy a hacerlo aquí aquí voy a hacer la pelota Ahora, a veces, todos ahí Si encerrado, tío. Lo que quiero es encerrado, tío. Vale, vamos a esperar a volver a hacer otra pelota. Eh, voy a seguir esperando. Vale, de hecho, no me quedan, ¿no? Me eh, voy a hacer una cosa. crack, y no si vienen todos eh, me tengo que alejar un poquito más de los zombies para ver lo que yo quiero hacer aquí eh, craft pero tengo uno bueno cuando yo no lo cogido y nada más que tengo más... más cargador Tengo más, tengo más armas para allá. ¿Vale? No sé si yo si sí quiero gastar balas de hecho, ¿eh? No sé yo si quiero gastar balas de estos. Un momento. Me voy a acercar a... Aquí un segundo. Sí, rápido, eh. Aquí no es... Aquí. No, tengo, tengo suficiente, tengo suficiente, da igual. Venga, vale. Pero tengo varios cargadores, que si no... No los gastaría. Oh, el zombi gigante está ahí. Vale, pues te voy a limpiar esto primero Vale Y ahora para ti, compañero Vale Muerto Y se acabó el de Beacon Oh, que me ha soltado ahí una Honey me ha, soltado... me ha soltado una honey Eh, vale, voy a soltar estos momentos Eso es un grizzly, venga ya hermano Esto no es verdad Me acaba de soltar un grizzly Este es el de beacon, tío ¡Qué grande Un grizzly eh... A ver, grizzly Eso que son, balas de matamores Y aquí me ha soltado eh, balas del arma esta y que pff, la verdad es que ni me va ni me viene porque no, te, no tengo ninguna health bane, pero me las voy a llevar obviamente tengo otro, porque acá y abajo qué? no, no está, ah que está aquí ranger room y Devis, bane balas eh, una honey oye me, inter me interesa la honey eh. la verdad es que es muy interesante el tener una honey Aquí eh, No me han tocado, ¿verdad? No me han hecho nada Ni siquiera me han rozado un poco Podría haber usado alguna granada Pero bueno ¿Qué más da ya? Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y esto aquí Bueno, eh, pues muy bien eh, Ya hemos completado lo que sería la misión Del hombre este, ¿no? Debería pues, pues sí lo hemos completado nos quedaría la fishing road que ya la iremos a a buscar, ya la encontraremos esperemos que la encuentre no me creo que aquí tuviera una, ah no, este lo he dejado antes, no, no, no que lo tenía ahí tenía ahí una sea, capullísimo. bueno, da igual eh, total, yo espero que os haya gustado este vídeo, si queréis más vídeos con ya sabéis, dale like y yo os lo trae, voy a intentar retomar un poquito más esta serie ya que hace tiempo que que bueno, que tenía que tenía ganas de de seguirla ya pues sabéis que esta serie es bastante importante para mí en el canal ¡Oh! oh para terminar el vídeo ¡Oh! Esto lo necesitaba yo para algo ¿Verdad? ¿Verdad? Ingredientes de... ¡Ah! No son... Estos son... ¿Queréis de Berry? ¿Esto que son? Talberries, tío Tía verriz me he equivocado Bueno, también iremos a buscar a buscar las berries no, no las quiero, no me sirven eh, pues nada, lo dicho, aquí va a dejar este capítulo Espero que haya estado Y adiós